Un hombre murió luego de ser herido por arma blanca durante una riña ocurrida con tres personas la madrugada del pasado domingo en el barrio La Granja del municipio Las Terrenas. La víctima fue identificada como Abraham García de 47 años. El occiso recibió las primeras atenciones en el hospital público Pablo A. Paulino del municipio Las Terrenas y luego trasladado a otro centro de salud donde posteriormente murió. Por este hecho, la Policía Nacional puso bajo arresto a un hombre identificado como Francis Mejía Díaz, de 28 años, a quien acusan de haberle propinado heridas por arma blanca en distintas partes de su cuerpo, las cuales provocaron la muerte al nombrado Abraham García, de 47 años. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.